Estas pequeñas figuras son la representación de una especie de metamorfosis, en la que el ser humano abandona su papel de ciudadano, mimetizándole con la ciudad, y en el que lentamente se convierte en parte de su mobiliario urbano, de esta manera confirma su aislamiento voluntario de la naturaleza, camuflándose entre las aceras, las calles, las paredes, convirtiendo ese entorno en su hábitat natural. Así es como el autor Isaac Cordal, escultor español, describe su obra. Los temas tratados por el artista son el calentamiento global, la burocracia, el poder, la sociedad de consumo, la alienación, la soledad, el aislamiento en los tiempos modernos, y la enajenación humana, representados en un hombre de mediana edad, desilusionado, vestido con traje gris y corbata y con un maletín. El arte es un medio para enviar mensajes, soñar, indagar, cuestionar la realidad. Si deseas saber más sobre la vida y obra de Isaac Cordal… Visita Blogarte Plus.